El IBEX 35 cede posiciones a la vuelta de Semana Santa tras abrir la sesión con ganancias. Este martes destaca el informe de perspectivas del FMI que mejora la previsión de crecimiento de España al 1,5% en 2023 y la rebaja al 2% en 2024, mientras en la eurozona se han publicado las ventas minoristas de marzo, las cuales cayeron un 0,8% intermensual en línea con lo previsto por el consenso. En bolsa es noticia la caída de técnicas reunidas, que se ha desplomado tras anunciar este lunes que ampliará capital en 150 millones de euros. Además, los inversores no pierden de vista ferrovial, que este jueves celebra la Junta de Accionistas en la que votará el traslado de sede a los Países Bajos. El gobierno volvió a pedirle ayer que reconsidere su decisión. Además, parece que el fondo soberano noruego Norges Bank votará en contra de la marcha. En otros mercados, el Bitcoin ha superado los 30.000 dólares por primera vez desde junio del año pasado.